Yacht club de olivos este hermoso lugar embarcaciones a vela motor hoy nosotros vamos a pescar al club de olivos que está allá enfrente inaugurando un poco la pesca de verano a ver cómo está en estos momentos así que bueno vamos ya a mostrar el ingreso y cómo está la pesca en el club de olivos Lleva, vamos Lea, vamos Lea, vamos, vamos la Golden Cat, va bien, no? vamos la Golden, el Club Olivo. Recién llegamos, bueno, Lea hace una horita tuve algunos piques y ya está. En esta me parece que está, por eh. lo menos llevaba lindo. Hay, sábado, po tío, ¿eh? hay poca agua, ¿cómo? Parece sábado. Eh, ahí se ve algo Se cojó a nivel mundial ¿Qué es, che? Sábalo Sábalo bueno, La Golden Carp también saca sábalo el... Multiespecies, no es solamente carpa Para la gente que le gusta la variada Me de olivo se puede pescar sábalo con carnada, ¿qué tal, eh? Muchos no creen que pica, pero sí. Bueno, ahora lo vamos a demostrar. Qué lindo sábalo. Eh. Este es? maguito lo, lo tenemos de soporte, Hugo. El pibe medio mundero. Buen sábalo. Arriba la primera captura. Un sábalo. Vamos con la, la Golden Card, mira. Ah, es más ancho que largo. Qué grande, Lea. Bueno, por lo menos. Arrastré un poco el frío. Sí, tocó es una semana de frío y y ya entra la temporada ve bien de la boca, mirá mirá suelito, mira. para que la gente vea que come el sábado, ¿viste? Sí, sí, sí. bueno, vamos a volver Sería para hacer una fotito con la bolsa, ¿no? Sí, ahora sí el sábado, gracias ¿Lo piqué? ¿Lo fijó? ¡Ajá! ¡Una boguita Ya empieza una especie de verano. ¿Ah, sí? ¿Por qué estás encarnando? Muy bien. Un lujo, ¿eh? la boguita? Sí, como lo. Jodida no? como la lisa de <risa> ahorita. Sí. ¿La crees? No, no, tíralo para atrás? ya no? para acá una carta ¡Suelto! Voy para abajo Avísame No, no subo Pasate para acá ¿Subió? tira si te la cabeza Si esté arriba. Sí. Ahí Sí. ¿Sí? sí, vamos <risa> Ese es grande ¿eh? Eso es grande ¿eh? Uy, qué carpón hermano Qué Bien. carpón hermano ¡Qué carpón! ¿eh? Gracias, maestro. ¿eh? No, gracias, jefe. Gracias, papi. Gracias. Mira lo que es esto. Nunca saqué un tan grande, hermano. Muy bien, felicitaciones, che. Uf, está todo filmado, está, ¿eh? Todo filmado. No, eso pensé que me llevaba la caña, pero. Sí, amigo. sí. A mí me pasaron con este hace dos semanas atrás. Uno así, un poquito más chico. Muy bien. eh, la Sí, Sí, sí, sí. A ver qué desprecia. No, no, no, la masa no, pero no, no, no, no, no, no, no, no, ¿Para mm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 saben, pero es importante que el sábalo esté en el agua porque es la comida de todos los peces grandes, como los el, el, el alimento de esos pescados. Y a veces piensan que el sábalo no vale la pena y los matan todos, pero bueno, valen mucho en el río. Hay que devolverlo. Hay que devolverlo. Linda pelea Diego.